Hablamos con doña María García, buenas noches. Buenas noches. Bueno, comenzando la feria, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, con muchísimas ganas estamos en los minutos previos para lo que es la inauguración, ¿no? El encendido de las luces, acabamos de estar viendo los fuegos artificiales en la playa de la Salida y la verdad es que estamos muy contentos, ¿no? Estamos en ambiente de feria, en ambiente de alegría y yo lo que animo es a todos los sanpedreños, a todos los marbelleros a que vengan a la feria de San Pedro, a que disfruten de este nuevo recinto que tenemos en la finca de la Caridad, un recinto que la verdad es que es enorme, es precioso, que tiene unos amplios aparcamientos que está todo muy bien organizado por parte del equipo de gobierno y que la verdad es que bueno pues vamos a ver eh, cómo se desarrolla toda la feria pero estoy segura que se va a desarrollar en un clima pues eso, festivo de mucha alegría y de mucha ilusión y por supuesto sin olvidar eh, a nuestro santo patrón eh, a san pedro alcántara que vamos a celebrarlo por supuesto el día 19 de octubre este próximo miércoles ya valoraremos los fallos, porque todo, acabamos de empezar y ahora mismo, ¿cómo ves cómo está todo? Pues lógicamente yo les doy un voto de confianza, sé que han trabajado muchísimo el equipo de gobierno, han estado ahí codo a codo para que el recinto estuviese en perfectas condiciones eh, en el inicio de la feria. Se ha conseguido, como podéis ver y como pueden ver eh, todas las personas que estén en su casa y que, y que vengan a la feria, está todo unas instalaciones preciosas, nuevas y bueno, vamos a disfrutar todos de la Feria de San Pedro. Igualmente.